Hablemos de los problemas de los uruguayos, de todos los uruguayos. Hace mucho tiempo hemos planteado la necesidad de que el sistema previsional necesita una reforma impostergable. ¿Cuánto más se puede sostener un sistema deficitario como el actual? Aumenta la esperanza de vida, pero no aumentan los nacimientos. Mientras la cantidad de portantes se mantiene igual o disminuye, los beneficiarios aumentan. En el 2008 el Frente Amplio votó una ley que flexibilizó el acceso a las jubilaciones alentando incluso significativamente la causal de jubilación por incapacidad. Esa reforma solo llevó a que el BPS año tras año no lograra estimar correctamente la cantidad de pasividades nuevas y así el Estado, o sea, todos nosotros, comenzamos a volcar cada vez más y más plata. El déficit del BPS ha ido aumentando sin interrupciones desde 2014. Las autoridades del BPS estiman que el déficit para 2019 rondará los 800 millones de dólares. Y antes de ello, ya se mostraron preocupados por cómo se gestionaban los recursos del organismo. En 2018 el déficit fue de 691 millones de dólares, en 2017 fue de 582 millones de dólares y en 2016 aumentó a 440 millones de dólares. Es necesaria una reforma de todo el sistema provisional y es necesario que sea ya. Lo primero que hay que hacer es dejar de lado los intereses políticos y las propuestas tribuneras en función de réditos y votos. El propio ministro de Economía, Danilo Astori, reconoce que hay que hacer una reforma a la seguridad social. En el periodo próximo, yo creo que el país tiene que encarar el tema de la seguridad social en su conjunto, en todas sus interrelaciones, y hacer una reforma que sea coherente, dada la importancia que tiene este tema desde el punto de vista fiscal, con un resultado fiscal mejor al que tenemos hoy. Pero fiel a su estilo, lo deja planteado para que otros lo solucionen. Nosotros elaboramos una propuesta detallada con soluciones de impacto que incluyen fomento del ahorro voluntario, flexibilizar el cobro de la renta vitalicia por AFAP, diversificar la cartera de inversiones de las AFAPs y la contratación de un seguro de vida y ahorro previsionales individuales. Porque en este tema nos va la vida a todos los uruguayos, los jubilados de hoy y los de mañana. Si querés conocer la propuesta ampliada, te invitamos a conocer nuestra propuesta en fisheral.ui. Vamos por un Uruguay de oportunidades. Vamos a más.